Hola, eh, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Eh, yo soy Petra y voy a presentar la plataforma OpenTech, es la plataforma de ciencia ciudadana del proyecto LICI. El proyecto LICI es Local Indicators of Climate Change Impacts, está situado en la Universidad Autónoma de Barcelona y financiado por eh, la Unión Europea. Primero voy a dar un poco de contexto sobre el proyecto para que se entienda un poco más de dónde surge la plataforma. El proyecto LITCH está motivado por la falta de datos de estaciones meteorológicas en ciertas partes del mundo, donde eh, sí que existen pueblos indígenas y locales viviendo y que detectan todos estos impactos del cambio climático. El problema es que la mayoría de las mediciones sobre estos impactos están derivadas de las estaciones meteorológicas mediante modelos y predicciones. Eh, y entonces hay una gran falta de datos en estas zonas que hacen que las predicciones sean poco precisas eh, y toda esta información se podría complementar con la información eh, indígena y local. Entonces el proyecto pretende recopilar todos estos datos sobre percepciones locales y testear hipótesis sobre la distribución espacial, socioeconómica y demográfica de estos indicadores de impacto del cambio climático. El proyecto finalizará en mayo de 2023 y ahora mismo estamos en la recogida de datos. Hay tres patas principales del proyecto que son importantes entender. Una es eh, los datos de la revisión de literatura. Estos datos son los que han contribuido a crear el mapa que os he enseñado antes. Luego hay dos tipos de colaboradoras. Eh, las colaboradoras científicas y las colaboraciones ciudadanas. La colaboración científica se refiere a datos que están eh, extraídos de un trabajo de campo con pueblos indígenas y locales y que se extraen al aplicar un protocolo complejo eh, científico eh, que han sido capacitadas estas personas para emplear este protocolo. Y las colaboradores ciudadanas eh, son como observaciones simplificadas extraídas de este protocolo que se introducen a través de la plataforma OpenTech. Algunos aspectos a considerar en la plataforma son, primero, que eh, no es necesario registrarse, porque puedes contribuir eh, informaciones desde un, un, un usuario anónimo, pero en ese caso no tendrás algunas de las opciones de privacidad y atribución de licencias Creative Commons. Eh, entonces, para que todo el mundo se anime a registrarse, pues hemos intentado simplificar el perfil eh, y el registro, eh, aunque sigue haciendo falta un email y contraseña o una cuenta en Orcid o en iNaturalist. Eh, una vez estás registrado, pero también aunque no lo estuvieras puedes buscar los contenidos en, el, en la plataforma. Eh, estos contenidos tienen, se ven a través de una visión de mapa o una visión de lista. Hay tres tipos de entradas que son importantes diferenciar. La revisión de artículos, como he dicho, y el estudio de campo, que provienen pues, del equipo de Illich y de las colaboraciones científicas. Y las entradas tipo observación local, que cualquier persona puede contribuir. Además, para buscar contenidos podemos usar los filtros, etiquetas y capas que existen en el mapa y en la lista. Además, eh, se pueden crear entradas, pero como he dicho, la revisión de artículos y el estudio de campo están reservadas a administradores del proyecto, mientras que las observaciones eh, locales están abiertas a cualquier colaboración. Eh, potencialmente se crearán más tipos de entradas, como adaptaciones locales, por ejemplo. Entonces, ahora os voy a enseñar... Cómo se hace una observación local en la plataforma de Lichy. Lo primero que tenemos que ir es a opentech.lichi y eh, automáticamente detecta que mi eh, el navegador está en inglés, con lo cual me da un idioma en inglés, todo está en inglés. Pero yo podría cambiarlo al castellano si quisiera. Me informa sobre mi privacidad. Y automáticamente ya podría empezar a crear entradas, aunque como podéis ver en el menú principal no estoy registrada ni he iniciado sesión en el momento. Eh, desde este menú también podemos ver las entradas en lista, seleccionar algunos filtros y crear finalmente una entrada. Para crear una entrada hay diferente información que se debe proporcionar. Sobre todo nos interesan el título y, y en la descripción de la observación, el observador observadora, quien hizo la observación, la clasificación, que aunque es opcional, ayuda mucho, las causas de este impacto o de, de este cambio que se está viendo, que pueden ser de tipo climático o de tipo otras causas o factores humanos, y la ubicación donde se sitúa este impacto de cambio climático. Por ejemplo, Imaginemos que soy una agricultora y que de, eh, estoy notando que los tomates en mi huerto cada vez se pueden cultivar más tarde. Entonces pondría un título llamativo, tomates en noviembre, por ejemplo, y describiría qué es lo que está pasando. Antes la cosecha de tomates solo eh, duraba hasta septiembre y ahora se extiende hasta noviembre, porque las transiciones entre las estaciones se han suavizado y los inviernos y otoños son más suaves más calor, por ejemplo. Entonces después de describir todo lo que está pasando digo que solamente yo hice esa observación o que hubo varias personas o algunas personas que hicieron esa observación y qué tipo de persona era. En este caso imaginemos que yo y mi vecino que también es agricultor han descubierto esto, pero además mi vecino no solo es agricultor sino que además trabaja para una ONG seleccionaríamos todo lo que describa a esas personas. ¿Clasificamos la observación? Bueno, si queremos, sí podemos clasificarla. Eh, en este caso, la, es un impacto sobre la actividad humana, sobre la agricultura concretamente, y es un tipo de impacto sobre la temporada de cultivo que se ha hecho más larga. Una vez clasificada, podría añadir una imagen, en este caso no es importante, pero puede haber otros casos en los que sea de mucha ayuda para, por ejemplo, identificar una especie. Y eh, finalmente es obligatorio añadir una causa de cambio de tipo climático porque estamos reportando impactos del cambio climático, no cualquier tipo de cambio ambiental. En este caso, pues el impacto está derivado de un cambio en las estaciones. Puedo especificar más o puedo simplemente dejarlo así. ¿Hay otros factores? Bueno, imaginemos que en este caso, además de los cambios en las estaciones, se ha introducido una variedad nueva de tomates tardíos que está haciendo que efectivamente se puedan cultivar hasta noviembre bueno pues se pondría eso como un factor añadido finalmente puedo decidir eh, señalar la ubicación exacta o la ubicación aleatoria en este caso automáticamente me pone la aleatoria pero también podría decidir la ubicación exacta de este cambio y añadiría las colaboradoras en este caso tienen que ser usuarios de la plataforma que eh, están asignadas a, a, este, a, este, a este tipo de entrada. Guardo el borrador en local, pero en ese caso si cambio de ordenador se sí, me borraría, eh, o envío la observación aunque no esté registrada. Simplemente lo que pasará será que no saldrá en el mapa hasta que alguien la haya validado y haya dado esa entrada. Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna sugerencia o pregunta pueden preguntar a Alan o eh, pueden contactar con nosotros eh, a través de OpenTech. Muchas gracias por su atención.